Oh, en la... la tienda ustedes pueden encargar cosas mucho más elaboradas porque Javier y su cosas equipo son muy expertos. Cosas que sorprendan a nuestros invitados Venga. y a ellos mismos. Entonces hoy hemos traído, hoy te voy a hablar, vamos a reducir las dos secciones en una, la de plantas y la de flor cortada en una. Muy bien. Entonces lo que vamos a, tra a hablar hoy es de la Echeveria. La Echeveria.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 Exactamente, muy poquito y sobre todo en invierno. Y si vemos que está en un recipiente que es un poco más concavo, pues entonces que, procurar que no se estanque, porque eso puede dar a que alguna de las hojas se, se no se pongan amarillas y se pudran. Entonces, y dan un aspecto muy, muy, muy, muy feo, muy feo. Bueno, pues la echevarria.